Sigo sonriendo aunque duela, no hay viento que apague esta vela No veréis lo que hay tras el velo, mi duelo no es para de fuera Ya no dejo entrar a cualquiera, mi corazón solo para ella Por eso sigo aquí en el ruedo, y si la pierdo, que me muera Y yo, no voy a cambiar, entiéndelo, batallando siempre con el reloj Mirando arriba desde el suelo, puro desde que todo empezó. Y cuántas veces volví a empezar, y cuántas veces volví a tropezar. Siempre me pude enderezar, sin tener a nadie a quien rezar. Y hay que sangrar y sentir la presión en el pecho. Para poderme a mí juzgar, muy pocos sabrán por lo que lucho. Day one, day two, todos los días la misma actitud, day one. Day 2, Day 3, nos pasamos toda la vida así. Todos los días lunes, ocurre o no ocurre. Mi vida un túnel corre, puede que lo borre si no cunde o si me aburre o También puede que me forre y si eso ocurre, ¿qué más dará? La mayoría no notaréis nada, seguiré con mi intifada.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 Y a quien rezar, y a quien rezar.